Y le damos gracias porque hoy, 27 de mayo, usted nos acompaña una vez más. Gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando en estos devocionales. Y esperamos que usted los pueda aprovechar y que le puedan ser de mucha bendición. Y que usted a través de ello también pueda ser de mucha bendición a otros. Y este 27 de mayo vamos a tener el tema, el que tiene al hijo, tiene la vida. Esto es bien interesante. Y vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 5. ...del verso 6 al 12... ...en la nueva versión internacional... ...empezamos aquí en el verso 6... el este que vino mediante agua y sangre... ...Jesucristo... ...no solamente... ...agua... ...sino también... ...mediante agua y sangre... ...el Espíritu es quien da testimonio de esto... ...porque el Espíritu es la verdad... ...y tres son los que dan testimonio... ...fíjese bien lo que, lo que sigue diciendo aquí... ...y los tres están de acuerdo el espíritu, el agua y la sangre Dios es un Dios trino aquí habla del espíritu, habla del agua y habla de la sangre el espíritu porque es la vida espiritual es lo de adentro el agua es el, como el bautismo en, en el agua también hay vida y obviamente la sangre la sangre es también pero esa también fue la que derramó en la cruz de Calvario entonces, dice que esos tres están en acuerdo el espíritu, el agua y la sangre ya en el verso 9 dice aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más porque es Dios quien da la palabra es Dios quien inspiró a quienes escribieron y es Dios mismo quien inspiraba a Jesús para hacer todas las maravillas que anduvo siendo. y dice precisamente porque es el testimonio de Dios que le ha dado acerca de su Hijo. Y qué interesante es esto, mi amado, mi amada, el hecho de que nosotros podamos también dar testimonio de lo que Dios hace en cada vida y en cada corazón. Y nos dice ahora en el verso 10, yo espero que este devocional venga también a ser de mucha ayuda y venga a ser de mucha bendición para su vida. El que cree en el Hijo de Dios, acepta este testimonio. El que no cree a Dios, lo hace pasar por mentiroso por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo o sea, esas palabras que yo estoy mencionando no son mías, son de parte de Dios Él es quien las da y en el verso 11 nos dice y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo o sea, la vida eterna que nosotros podemos esperar es la vida eterna la que proviene de parte del Hijo Porque es el que vino a morir en la cruz de Calvario Para que nosotros Tú y yo Y todos los que nos atrevamos atreva a, a creer en Jesús Y a reconocer a Dios Como nuestro Padre Celestial Vamos a tener la vida eterna No estamos hablando de religión Sino de lo que la palabra de Dios dice y enseña Que es lo más importante Y dice ahí en el verso 12 Para terminar El que tiene al Hijo Tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, no tiene la vida eterna, y esta vida que tiene, se le va a acabar. Entonces, mi amado y mi amada, qué importante es que tú y yo podamos entender y reconocer que a quien necesitamos en la vida es a Dios y a Jesucristo, y que nos funja con el poder de su Espíritu Santo, porque Él es un Dios trino. Entonces, ¿Qué necesitamos en la vida? En la vida necesitamos estar con el Padre a través del Hijo. Y Jesús mismo lo dice, nadie, nadie va al Padre si no es por medio de mí. O sea, Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice, nadie, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué tenemos que andar buscando por otro lado? ¿Por qué buscar en el lugar equivocado? Si la palabra de Dios nos enseña y nos dice ¿Cuál es el verdadero camino? Yo espero que el Señor bendiga tu vida Y que tú puedas entender y comprender Que si tú tienes al Hijo De una manera correcta y adecuada Vas a tener la vida eterna junto con Él Oremos Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos su santo nombre ¿Cómo no darle gracias, Señor Por ese sacrificio que usted hizo De venir a esa tierra a morir por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas. Y que a sacrificar su vida, Señor, la hizo para rescatar la nuestra. ¿Y cuántos hoy, Señor, no le reciben, no le aceptan y no entienden ese, ese sacrificio? Yo lo quiero entender, Señor. Y por eso yo le recibo en mi vida, en mi corazón. Y le digo, ven Jesús a mi vida. Cámbiame, transformame, santifícame y haz de mí. Una nueva criatura, para la gloria del Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si tú lo dices, recíbelo, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario.